Buenas noches, saludos de paz. Estoy muy feliz de estar aquí y encontrarme con todos ustedes. Entonces, hoy eh, vamos a estar hablando de los ángeles, de ese estado interior, de sentirse llenos, de sentirse completos. Y yo le dije a María: María, qué eh, tema tan interesante. Ella me dijo: Ay, es que los ticos les encantan, los ángeles es yeah, super bonito porque a mí también me encantan los ángeles so, like y bueno hay dos cosas en especial que quiero hablarles pero además no solo voy a estar hablando yo entonces también quiero escucharles de ustedes One is To talk about angel, um, angel, right? Or, mm, Uno es hablar acerca de los ángeles y qué es lo que significan los ángeles. Have a conversation about this word perfection. Y entonces vamos a conversar acerca del de significado de esta palabra perfección. Y conversar significa que yo voy a hablar y ustedes también. Because perfección means perfección. It could be scary porque perfección significa perfección. Puede ser un poquito uh, que se asusta uno. It could happiness. Podría crear pesadumbre. It could stress. Puede crear incluso estrés. It could tension. Puede crear tensión. It could worry. Puede crear preocupación. It fear. Puede pre crear miedo. Are you or not? ¿Están todos de acuerdo o no? no? ¿Cuántos de ustedes sí están de acuerdo? Levanten la wow. mano. bien! Wow, y sin embargo, nuestro tema de hoy es acerca de perfección. ¿Cómo so vamos Easy, stress-free, happy, something that is attainable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la perfección sea algo fácil, algo entretenido, algo feliz? Algo que se sienta que, es, que uno lo puede alcanzar. So, I'm going to ask you, when you hear the word perfection Así que les voy a preguntar, cuando ustedes escuchan la palabra perfección, ¿qué es lo que viene a sus mentes? Anyway. Cualquiera, responda. <ríe> ¿Qué viene a sus mentes? Un An ángel. Angel. Okay. For me is Para a mí es un reto. ¿Puede ser en español también? Yeah. Free from obstacles. Free from obstacles libre de obstáculos. ¿Alguien más? Para mí perfecto es solo Dios. ¿Alguien de allá atrás? ¿De la parte de atrás que quiere decir algo? Perfección. ¿Están despiertos? perfecto <risa> okay, incluso el silencio es perfecto. Es difícil de obtener. Sí, es por eso que tenemos que hablar. difícil de obtener. We go, we hearing, so what is Porque donde sea que vayamos escuchamos. Tienes que hacer esto de forma perfecta. Hazlo de forma precisa. Hazlo bien. Pero ¿qué es esto? Yo, de hecho, era una perfeccionista, perfeccionista yo misma. Y con el tiempo dije, mmm, la perfección es algo relativo. Lo que yo veo como perfección, la mayoría de gente va a decir que no es perfecto en lo que ellos mismos vean como si es algo perfecto la mayoría de las demás personas van a decir que eso no es perfección porque la perfección es única a cada uno de nosotros cada uno de nosotros es perfecto en los ojos del divino each one of us is unique and your unique personality in this world cada uno de nosotros es único es una personalidad única en este mundo and that's why no one else is like you y es por esto que no hay nadie más que sea como usted you are you alone and there is no one else to be compare solo usted puede ser usted y no hay nadie que se le pueda comparar a usted mismo so so each one of us perfection is unique is meant for y es por eso que la perfección de cada uno de nosotros es para uno no, no se le puede comparar a nadie más mía propia so since each one of us is perfect in our own right what is and we define that perfection in me entonces, ya que cada uno de nosotros es perfecto en nuestra propia forma de sentir correcto, entonces debo encontrar qué es esa perfección dentro de mí. And don't compare yourself with anybody. Y además, no se vayan a ir ahí comparando con nadie más. Hurt Porque así solo se van a herir a ustedes mismos. Because you are and there is no one else. Porque usted es usted y no hay nadie más que sea como usted. Y ese es el primer paso para lograr encontrar su propia perfección. Es reconocer su propio valor, reconocer su propio dignidad. Y también apreciarse usted mismo por quién es usted realmente. ¿Qué es lo que piensa? Sí. Sí. ¿Alguien dice que sí por allá en esta esquina? ¿Alguien más que se pone que sí por allá? ¿Quién más? No puedo ver a todos ustedes allá en el fondo. Ustedes sí me no pueden ver. Entonces necesito escuchar sus voces. Dígan Sí. Thank you. Eh, maravilloso, gracias. <laughs> Ahora sí sé que estoy alcanzando de otra forma no estoy segura. So si están yes. de acuerdo, ¿cierto? Tenemos un acuerdo aquí. So Ahora les quiero preguntar, esto está más difícil, <risa> ¿cuál es esa cualidad en la que usted mismo es perfecto, en la que ya es perfecto? ¿Cuál cualidad es? ¿Cuál es esa parte de usted misma que es único en usted y que usted es realmente perfecto en ello? Entonces perfecto significa que usted es tan natural en eso, que usted es tan usted mismo con eso, que es perfecto. She has one... is it clear? Está The claro. Question? La pregunta. Let us pause for I'm sorry. <laughs> un minuto, un momentico, un momentico. Vamos a hacer una pausa por un momentito antes de las respuestas para, para que uno reflexione. So let's just pause for a moment, en silence, And just reflect So capture that quality that is unique to you that looks so volatil. Entonces vamos a hacer una pausa de un minutito para uno poder reflexionar y sentir cuál es esa cualidad que es única en mí, que uno es perfecto en ella, que es tan natural. Thank you. Gracias. Gracias. gracias, muchas gracias. gracias. Yeah. So, yeah. Entonces, si sí, aquí, aquí. ¿Quieres compartir? Aquí le gustaría compartir, en ella se le el alma. El alma y el alma. El alma y el alma. the el the pero entonces qué sería tan único porque todos somos almas todos somos seres humanos qué sería tan único en ti El spirit pero, pero todos somos espíritus entonces qué es único pero cómo tiene que ser más específica cómo su espíritu okay. es diferente <laughs> Descríbase. <laughs> she said the spirit she said the spirit La Okay, my quality will be to be kind. Ah, right. And she has an answer too. Yes, kind. Amor hija del padre. Yes. Love and to be the child of the father. Yeah. Amor y ser hija del padre. Maravilloso. Gracias, muchas gracias. It's a very interesting area, yeah. but I'm not... Thinking. Es un área muy interesante, pero ahorita no voy a ir esta noche hacia allá porque es un área enorme. Tal vez un poquito más tarde. It's very pero gracias porque es muy requerido, muchísimo. Pero lo que quiero compartir con ustedes y hablarles es taparme en mi buenos medios, así que traigo eso a todos los medios que estoy haciendo. Porque lo que quiero reflexionar hoy es cómo lograr alcanzar mi propia bondad, mis propias cosas buenas para poder eh, sacarlas allá afuera. Porque una vez que nos sentimos empoderados internamente, no hay nada que no podamos alcanzar. <risa> spend the moments or the pretty the happy circles spend the time to figure out to identify what it is it about you that has made you so unique entonces en, entonces como no puedo escuchar de todos ustedes hoy en la noche y si te, tal vez quizás todavía no le ha surgido a la superficie qué es eso quiero que reflexionen en estos días qué es lo que es único en mí esta cosa que es natural, que me hace perfecto. Porque, como, como, como, Dios, como, Dios, si como seres humanos, como hijos de Dios, si quieren ponerlo así. Todos nosotros tenemos siete cualidades principales. Paz. Love, amor, Eso. <laughs> joy, happiness, alegría, purity, pureza, risa, dicha, wisdom, sabiduría, and uh, power, y poder. And this power is not power to control. Pero ese poder no es un poder de controlar a las personas. Pero es una fuerza interior. Para poder lograr lo que sea que yo quiero lograr o necesito cumplir. Subió everything you want, even the person I feel is not a nice person. All of us happy and important. Entonces, todos nosotros, todos, cada uno de nosotros, incluso esas personas que tal vez no me parecen que me caen muy bien, incluso ellos, todos tienen las siete cualidades. Pero cada uno de nosotros tenemos una de esas cualidades que es totalmente única para nosotros. And that's the quality you need to y es esa es la cualidad que ustedes necesitan identificar. ¿Alguien va a identify que observa. ¿Alguien tiene que ver con el Le estoy dando una tareita. Observe yourself and see how naturally you implement that quality and the, uh, the, the consequence of having acted in that entonces, observense ustedes mismos y reconozcan cómo actúan ustedes en esa cualidad y cómo ustedes tienen en esa forma, en esa medida. Porque cuando you do that, es not justo que si you are exercising your being, your or and you are, are posting about how good you are, you are recognizing your true self worth. Y no es que ustedes están creciendo en su ego y están explotando todo lo bueno que ustedes son, sino que ustedes están reconociendo lo bueno que hay en ustedes. Y eh, ojalá al reconocer esa en ustedes mismos también van a decir, bueno, ¿y qué pasó con todas las demás seis? Porque cuando soy capaz de usar esas siete cualidades, puedo alcanzar ese estado real de perfección. Como que se vuelven bien redonditos. <risas> Cierto, están completos. No están cuadrados, están redonditos. <laughs> <and> <laughs> si, si, si son redonditos, entonces ustedes se pueden adaptar, se pueden flexionar, se pueden acomodar, pero si son cuadrados, rectangulares, así angulares no, no pueden, pero si son redonditos en cualquier parte pueden caber. So be entonces tenemos que desarrollar una personalidad redondita. ¿Estás bien con eso? Están todos bien con eso? No solo digan sí. <laughs> Can you repeat the seven qualities please? Okay. Can so, anybody like to do that? Alguien a ver eh maybe o oh. maybe one. Una okay una una por persona. Paz, peace, amor, poder, fe, felicidad, alegría. ¿Sabiduría? puridad, Y dicha? Uh -huh. ¿Dicha? And now for Angel. Y ahora, para for el ángel. ¿Por, ¿Por qué es que les gusta tantísimo a ustedes los ángeles? Yeah. I think they are Creo que son mensajeros de Dios. Uh -huh. Protectores. Eh, chicos, les voy a pedir un favor. Sí, necesito escucharla para poder traducir. Gracias. ¿Mensajeros de Dios, protectores? ¿Por qué les gustan los ángeles? Porque ya es mágico. angels ¿Y qué es lo que hacen los ángeles? ¿Qué es el mensaje que traen? ¿El mensaje de amor, paz, felicidad, pureza, poder, dicha, sabiduría. ¿Y entonces cuáles eran esas siete cualidades? ¿Las cualidades de quiénes eran? ¿de quién? ¿de quién? Claro, son las mías, cierto. Mía. Entonces, ¿qué es lo que en realidad están haciendo los ángeles? Recordándonos de quiénes somos nosotros en realidad. Son en realidad una reflexión de. Lo que Reflejo de lo que yo realmente soy. Y si incluso decimos que son protectores, ¿de qué es lo que nos están protegiendo? De la ira que yo mismo tengo, ¿Eh? cierto. Sería del miedo que tengo, de la frustración que tengo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el opuesto a la ira? Paz, exacto. ¿Y paz de quién? ¿Y paz es de quién? Entonces, la paz es lo contrario a la ira. ¿Y la paz de quién era? Era mío. Entonces, de la forma en que lo protegen es recordándole a usted que en realidad la paz es lo que usted realmente es. Y es por eso que nos encantan, amamos tantísimo a los ángeles. Porque nos están recordando toda esa bondad que hay dentro de nosotros. Porque estamos tan atrapados en este mundo de hoy en día que se nos olvida si so, sí, necesitamos recordatorios. You know, It's It's <laughs> because, <laughs> because like qué? Porque de otra forma, entonces, estamos con nuestro dedo apuntando, es que es culpa de ella, ah, es culpa de él, no es culpa de ella. Es debido a que él hizo esta cosa, que entonces por eso me enojo. Y se nos olvida que lo que sea que ellos están haciendo, es lo que ellos están haciendo, no lo que yo estoy haciendo. Lo que ellos están haciendo es lo que ellos hacen, pero ¿qué estoy haciendo yo? Estoy enojándome, estoy permitiéndoles que ellos mismos activen algo aquí adentro de mí. ¿O am I going to say, what you are doing is your problem? I need to take care how I am going to respond to that. O oh, estoy diciendo, bueno, lo que sea que tú estás haciendo es tu problema. Yo tengo que lograr reflexionar a ver cómo reaccionar a lo que tú estás haciendo. I need to remember that when I point one finger out, I am pointing three fingers towards myself. Finger. Siempre me tengo que recordar que cuando estoy señalando y señalando a alguien con un dedo, hay tres dedos que me están señalando a mí mismo. Así que ellos pueden ser responsables de una vez, pero yo soy responsable de tres veces. And this is not to, to, um, feel Heavy, woman, the y esto no es para sentirse así pesado de como, uy por Dios, otra vez era mi culpa. But it's to remind yourself that, that I am responsible for what I do. ¿Es verdad? Do? I don't have to live for what you teach so I can be happy or peaceful. Entonces es un recordatorio de que yo soy responsable por cómo soy y eso es un gran alivio porque ya no tengo que andar esperando que él cambie para yo hacerme responsable y sentirme pasivo Yo soy responsable de cómo me estoy sintiendo en cualquier instante dado. Yo no tengo que esperar por nadie es la más grande liberación de todas. ¿Con qué se muestran siempre los ángeles? ¿Con qué se está mostrando? Alas. ¿Sí? ¿Las alas? ¿Y qué es lo que significan las alas? Libertad, pueden volar, pueden ir más allá. Así que ¿qué se, me está diciendo eso a mí. I can raise up. Que puedo elevarme a mí mismo. I can puedo liberarme a mí mismo. I can fly puedo volar más allá. Y si no lo pueden hacer por sí mismos, just, just what? ¿Hold on? <risa> <risa> Solo agárrense los ángeles para que se lo lleven. <risa> los eleven. It's like recognizing again that you have the capacity as a spiritual being as a child of God you are blessed with everything. Entonces, es reconocer que uno mismo a la dicha de todo. A So when one of you said that your specialty is awareness, Need to be Entonces cuando usted alguno de usted dijo que su especialidad era la, ser consciente, yo tengo que practicar de estar siempre consciente de quién soy yo. So, we have and, and, and life keeps challenges a choice and how what how I choose to respond to whatever challenge life throws Entonces eh, no importa de, de cuánto las cosas de la vida trate de tirarnos cosas yo siempre soy responsable de las elecciones que yo estoy tomando con respecto a las situaciones que la vida me está trayendo <coughs> At first "Uy, cansancio." Cuando usted su doctor le dice, por ¿Es ejemplo, tienes que perder peso." ¿Es? ¿Es eso eso es eh, <laughs> si uno se cansa al principio, es cierto. ¿Tal vez? ¿Tal vez? Oh, correcto. ya Ella dijo que dijo correcto, pero escuchó cansancio. Pero el cansancio puede funcionar para los demás. Pero de todas formas sí es cansado. <laughs> <el principio, laughs> porque hay que poner mucha tensión. ¿Sí? Porque conocemos la, ex, la expresión que dice que la práctica hace <inaudible> la perfección. perfección ¿sí? Entonces, tengo que practicar y cuando ya con la práctica puedo lograr ser, alcanzar la perfección, que eso es lo que queremos, estamos en nuestra meta alcanzar la perfección. In, in, other, Porque vean, dentro de nosotros hay como un pequeñito angelito sentado ahí. Y ese angelito es su ser verdadero. Y your guardian angel, is the one that wants to protect the angel. Sorry, I, I could not ángel yes, guardián quiere proteger ese angelito pequeñito que está dentro de ustedes. Because Even though it has um, the capacity, we haven't allowed it to grow its wings. Really. Porque ese angelino pequeñino, a pesar de que tiene toda su capacidad, no le hemos permitido que crezca sus alas. Because we are so caught up in the external things, we forget the pay attention and nurture that to the angel so he can help to fly. Porque estamos tan atrapados en las cosas externas del mundo que se nos ha olvidado nutrir a ese angelito para que le puedan crecer sus alas. Y hoy, we want to focus on that little angel. We want to allow ourselves to I know, I doubt, nurture that little angel so its wings can grow. Entonces, hoy, esta noche, vamos a concentrarnos en nosotros mismos para saber cómo nutrir ese angelito para que por fin le puedan crecer esas alas. ¿Cuántos de ustedes son padres, madres? ¿Cuántos de ustedes son padres, madres? ¿Un montón? ¿Un montón? ¿Qué ¿Qué bueno. ¿Ustedes ¿Están o Todavía están cargando sus bebés a sus hijos en sus brazos. No way, right? <laughs> and when that child, aunts, when that child creeping, you the child is beginning to show signs of wanting to walk. Do you letter, no, don't walk, creep? Entonces es como cuando, digamos, usted tiene ahí su bebito y está empezando a gatear y usted le dice, no, bebé, y está mostrando señales de que quiere empezar a caminar, se le dice, no, espérate, no camines, no gatee, yo lo voy a seguir cargando. No hacemos eso, ¿cierto? ¿Por qué no? Papá, ¿No ¿por qué no? porque tienen que crecer tienen que ser independientes tienen que, ser independientes. Tienen que ser, poder pararse de pie por sus propios pies ¿qué es lo que estamos haciendo entonces con nuestro ser interno? vamos a permitirle a ese ser interior que crezca ¿Lo van a permitir o sí, no lo van yeah, a permitir? It's just, it's ya es tiempo, ¿cierto? Físicamente ya no es un niño. Creo que there. uh, okay. ah. <laughs> but, but <he> <laughs> hay uno ahí. Pero él puede caminar. Hay un pequeño niño, pero él ya puede caminar. ¿Está esperando? ¿Está <risa> y él solo está esperando lograr cumplir 14 ya los 18 entonces de la misma forma tengo que nutrir ese angelito interior dejar que crezca dejar que madure para que pueda yo alcanzar mi propio estado perfecto, mi completud. ¿Cómo le suena eso? Very muy muy muy muy muy <ríe> Cuando están jugando juegos. Y la bola les viene para donde ustedes. ¿Qué hacen? ¿Solo bloquean la bola? ¿O traten de golpearla? A ver, hermanito, ¿qué haces? Cuando le tiran una bola, ¿usted qué hace? Trata de patearla. sí. Gracias no nos quedamos ahí de pie permitiéndole a la hora que, po, que le pegue porque la parte divertida es lograr patela y todo el mundo le va a decir pateela, pateela cuando la vida nos tira situaciones a nosotros ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? No se quedan ahí de pie y dejen que pff, se nos golpee la situación. And then self -pity or victimized. Entonces después pues, sientan lástima por sí mismos, o se sientan victimizados, or blame. o culpables, or guilty. o se sientan culpables. <risa> <risa> sí, <me calabamos. risa> sino que sean el victorioso sean un buen deportista deportista y jueguen con el balón sí. no se rindan no se retrocedan porque es demasiado fácil jugar como si no fuera el víctima es muy fácil culpar. And it has not been so bad to blame y no sería tan malo si no empezáramos luego a culpar a Dios. Es que Es culpa de él. I didn't hit the ball, so obviously I got hit instead. Entonces tengo que darme cuenta que yo no fui la que pateé la bola y entonces en vez de patear la bola me golpeó. ¿Cierto? No lo sé, pero espero que estén de acuerdo conmigo. Que está al alivio <coughs> que mi vida está en realidad en mis manos. La bola, el balón ahora está en mis manos. Y depende de mí cómo tiro esta bola. Puedo tirar esta bola y hacer un gol. Me no puedo poner a llorar como, Ay, ¿qué voy a hacer con esta bola? ¿Cierto? Entonces, Entonces, nutrir a ese angelito interior y además darse cuenta de la parte que uno es único, ambas cosas juntas permiten que usted pueda eh, jugar con la mula, pegarle a la mola. Are you with me? están conmigo. Están despiertos. Math. Any ¿Alguna pregunta? You, you say that our lives is in our hands? Which part is predestined? <laughs> No está fijada hasta que uno mismo lo fija. Todavía está ahí en, la, en, abierto en las posibilidades. Y siempre tengo una escogencia, una opción, un chance. I can fall back into Puedo volver a caer en mis viejos patrones de pensamientos y decir, ah, es que esto estaba destinado. O me puedo decir a mí misma, yo tengo una oportunidad, una escogencia. Y puedo tomar una decisión basada en lo que a mí preferiría que fuera. this This is what hasta ese momento eso era lo que estaba destinado <coughs> testing, testing, yet, en este momento en particular todavía no está destinado hasta que yo tome acción um, I'm not sure here, but, um, Can see, um, a distinct shift in people's them. No sé aquí en Costa Rica, pero en Nueva York es muy evidente. Uno puede ver que ha habido un cambio de la gente, de la actitud que tiene la gente hacia la vida. No todos. No todos. No todo el mundo, pero se están empezando a dar cuenta que los logros materiales no es todo lo que hay en esta vida. And so <coughs> that moment, that was, was, was this time in history that do now is a very critical and time. Y todo eso decíamos lo que estaba destinado, pero hasta ahora, en este preciso momento, en la historia del mundo, está I, I was, sorry, te, no es está en un tiempo crucial acerca de A es be crucial en un mal, sorry. Then. entonces un tiempo crucial para el beneficio para la transformación yeah. del mundo and, and sure it's then, it's too. y si yo estoy segura de que si está pasando por ella también está pasando por acá también yes, <coughs> tenemos los beneficios de este tiempo para nuestra propia ventaja quizás, quizás antes otras personas estuvieran quizás controlando mi vida, las situaciones pero en estos tiempos, en estos momentos, nos están empujando para darnos cuenta que no hay nadie más que pueda controlar nuestras vidas que uno mismo. Así que tomen ese poder de nuevo en sus manos y háganlo. Sí. Entonces, de nuevo, todo está en mis manos. <coughs> <coughs> Sin embargo, es muy importante que ustedes mismos se tomen su propio tiempo todos los días para que se alineen a ustedes mismos con su verdad interior, su angelito interno, with that Let it know that you are near y se vuelvan uno con ese angelito, nutranlo, cuídenlo y déjenle saber que ustedes están ahí para <coughs> que ustedes mismos se empoderen. Eso es muy importante. I've been The brokenness of today into tomorrow. les he estado diciendo a los estudiantes de aquí se los voy a compartir a ustedes también es que no se lleven las cosas que se les han quebrado hoy de internas a, al mañana cada día, día. cada día es un nuevo día y tenemos que ser agradecidos por ello cada día es como un entonces cada día es como una página en blanco. Y depende de ustedes de dibujar lo que sea que ustedes quieran que vayan a esa página. No se traigan las obras de ayer o incluso de hoy en el mañana. Entonces eso significa que todas las noches, antes de dormirse, sin importar lo cansado que están, no tienen que ponerse excusas. Okay. Incluso están así cansados hasta el punto de morirse. Okay. One minute, two minutes. Tómense uno o dos minutos. A close the day, to Entonces cierren, le traigan una cerrar el día antes de irse a dormir antes de de dormirse. Entonces también como escribir las cosas que no me fueron tan bien y además escribir de las cosas que sí salieron bien bonitas. Tell yourself and tell God this is how my day went. Now I leave everything in Your hands and I'm going to sleep. Entonces díganle a Dios y díganse ustedes mismos todo esto fue las cosas que sucedieron. Se lo dejo en sus manos y ahí se pueden dormir. Those of you who drive, do you sleep in your car? Aquellos que, que de ustedes que conducen, ¿ustedes se quedan dormidos en su carro? ¿Se duermen en el carro? ¿Están seguros? ¿Dónde carro ¿A dónde, se dónde dejan su carro y a dónde se duermen? ¿Ustedes dejan su carro en el garaje o ahí en la calle y a dónde se van a dormir? A su canita. Así que, este cuerpo es su carro y ustedes son los hijos de Dios. No se duerman en su garaje. En carro. Entonces, no se duerman más bien en el carro. Parqueen en su garaje, el cuerpo, en la cama. Y ustedes se van y se duermen en el regazo de Dios. Okay. Ya Entonces, tienen buenos ojos. Entonces él les va a cuidar a ustedes toda la noche. Entonces, ¿quién les va a estar cuidando a ustedes toda la noche? Su ángel guardiano, Dios o lo que sea que ustedes quieran llamarle a ese ser divino. Entonces, no se duerman en su garaje, no se duerman en su cuerpo, todo déjenlo ya, cierren su día y váyanse a dónde van a dormir, con quién van a dormir, cierrenlo bien bonito y váyanse a dormir a dónde. Sí entonces para poder empezar su día con nuevas inspiraciones nuevos pensamientos, nuevas experiencias entonces háganlo como la base para su nuevo día entonces ya después van a poder encender ahí ver las noticias o lo que sea que quieran hacer no se coman un desayuno con las noticias de hoy Ya. Sí. Aliméntense ustedes mismos con algo saludable. Entonces, todos son medios para que su ángel pueda empezar a crecer sus propias alas. Muy bien. <risa>